En este video vamos a presentar el eh, software SketchUp Web con el que vamos a trabajar en esta unidad y este, vamos a poder eh, ir anticipando algunas de las características que tiene eh, para permitirnos el modelado tridimensional. SketchUp Web pertenece a la categoría de softwares modeladores, eh, que es justamente los que nos permiten representar el espacio tridimensional permitiéndonos generar objetos que tienen características eh, eh, similares a los objetos eh, reales, materiales, que tienen una profundidad, una altura y una anchura. Estos objetos tridimensionales son archivos generados digitalmente que responden a fórmulas matemáticas que nos permiten generar las representaciones gráficas eh, de eh, funciones que se traducen en planos representados y volúmenes que son los que nos permiten componer los modelos tridimensionales. Esta característica es lo que hace típicamente cualquier software de modelado tridimensional independientemente del eh, desarrollador o, o de la marca. Algunos de los softwares que son más conocidos, que son eh, prototípicos de esta categoría de modelado tridimensional, son los que presentamos en pantalla en este momento. Eh, 3D Studio Max, Maya, eh, Rhino, Rhinoceros, SketchUp, de cual vamos a, a conocer nosotros un poquito más, y Blender son algunos de los softwares de modelado tridimensional que... Eh, tienen eh, más amplia difusión y, y más desarrollo. Algunos son software libre, como el caso de Blender, es decir, que tienen licencia de uso eh, público de, de, sus, de, su so, de su código fuente. Y eh, en algunos otros casos, como SketchUp y como 3D Studio, eh, son softwares de categoría privativos, es decir, no libres, es decir, que su código fuente está encriptado. Generalmente, en el caso de estos softwares que son eh, de pago, como comúnmente se los denomina, o que son privativos, el uso está sujeto a las condiciones que se establecen en las licencias a las que se acceden pagando el canon que estipula la empresa que lo desarrolla o que lo distribuye. ¿sí? Eh, eso es lo que sucede como principal diferencia entre el software libre el software privativo. Nosotros vamos a trabajar con SketchUp Web, que si bien es software privativo, se ubica eh, en una eh, amplia gama de posibilidades que ofrece a los usuarios, ya que si bien es software pago eh, privativo con di sus diferentes versiones que va eh, sacando frecuentemente para, para ir actualizando su desarrollo de software, ofrece también la posibilidad de que en forma gratuita podamos acceder como usuarios, como usuarias de, de este software en línea sin infringir ninguna ley ni este, eh, vulnerar ningún tipo de pago. Eh, esta posibilidad está dada a partir del de uso de eh, la versión de SketchUp en línea o de sketch web, que es completamente eh, diferente en cuanto a su planteo legal de la versión que se instala en cada eh, dispositivo. Eh, en este caso, si lo instalamos haciendo uso de softwares eh, craqueados o hackeados o descargados ilegalmente, sí, estamos incurriendo en delito y estamos infringiendo eh, la ley. En este caso, si bien este software no es libre, dado que la empresa ofrece esta posibilidad, estamos trabajando completamente en forma legal. Eh, como opciones intermedias, en este caso particular, SketchUp y la empresa desarrolladora actualmente, que es Trimble, ofrece la posibilidad de trabajar con algunas variantes de este software, con algunas opciones restringidas y otras eh, habilitadas que son específicamente las, eh, las del software SketchUp Make, por ejemplo, que es un modelador tridimensional que permite gestionar eh, modelos para ser impresos directamente en impresoras 3D. Y como nosotros no lo vamos a usar y no es, no es el, el objetivo incursionar en estas eh, dos variantes de software, eh, vamos a enfocarnos concretamente en SketchUp Web y en las posibilidades que nos brinda. Básicamente, eh, estas posibilidades son características propias de los softwares modeladores tridimensionales y tienen que ver con permitirnos la construcción de objetos a partir del modelado paramétrico. El modelado paramétrico, los objetos paramétricos son cualquier objeto modelado tridimensionalmente al que podemos variar sus características de eh, ancho, alto y profundidad y algunas otras características también a partir de eh, modificar eh, eh, estas, eh, estos aspectos, estos atributos en forma independiente, sin afectar ni otros objetos que compongan la escena o, u otras características del mismo modelo. Tal vez esto nos es un poco eh, complejo de visualizar pero, eh, eh, bueno, es, es propia, digamos, la forma, la lógica de trabajo de, eh, de este tipo de softwares. El modelado paramétrico, que es el que nos permite modificar estas características de los objetos en forma independiente. Eh, otra característica importante de estos softwares es que la representación del espacio tridimensional es infinita. Es decir, que un eh, software modelador tridimensional puede permitirnos modelar objetos que en la realidad podría corresponder, si tuvieran eh, medidas de longitud reales, podrían ser desde objetos que pueden medirse en milímetros, en centímetros, o bien en kilómetros. Por ejemplo, porciones eh, urbanas, eh, edificios completos, este, esto es gracias justamente a que la representación del espacio es infinita. Una unidad espacial en un software modelador tridimensional puede equivaler a una eh, unidad, por ejemplo, de centímetro, de milímetro o de, o de kilómetro, eh, lo cual este, habla bien claramente de la representación infinita que nos permite eh, ilimitada la, en los espacios de trabajo de los, de los modeladores de este tipo. Eh, otra característica es, es que nos permiten obtener representaciones de nuestros objetos modelados en 3D que son conocidas como renders. Los renders son imágenes o secuencias de imágenes generadas a partir de aplicar efectos realísticos que algunos softwares, gestores o motores de renders nos permiten, nos permiten configurar eh, aspectos de materiales, de luces, de entorno para dar características de realidad, efectos fotorrealísticos a nuestros objetos modelados. Estas representaciones pueden ser exportadas como diferentes imágenes, es más, de un mismo objeto puedo obtener muchísimas imágenes representadas y también secuencias de imágenes que es lo que nos da la posibilidad de esta otra característica que es la posibilidad de animación podemos En muchos de estos softwares podemos hacer eh, modificaciones por eh, deformación, por traslado, por este, extrusión y por eh, otro tipo de modificadores. Y esto nos permite generar eh, sensación de movimiento, lo que nos permite exportar secuencias animadas de nuestros modelos. Y en algunos casos, en, específicamente para el caso nuestro de SketchUp Web, eh, vamos a tener la posibilidad de compartir los modelos ya que cada uno de los archivos que estemos generando se va a almacenar en eh, la nube de Google ya que nos va a pedir el, el software loguearnos con una cuenta de Google en la que vamos a poder eh, guardar los modelos generados. En algunos casos también habilita la posibilidad de geolocalizar el modelo, pero esta característica no está habilitada directamente en la versión SketchUp Web. Sí, en, en las versiones de, del SketchUp instalable en los dispositivos, eh, tiene la posibilidad de geolocalizar. Muy bien, básicamente estas son las características con la, y vamos a eh, directamente a comenzar a conocer el software para empezar a modelar.